continuando con el módulo de controlador ACAC vamos a estudiar las configuraciones de este controlador trifásica. En este tema vamos a ver las configuraciones del controlado. Del controlado. El semicontrolado tiene las mismas configuraciones con la única diferencia que en vez de utilizar tres vamos a utilizar tiristores y dos paralelo. Entonces la primera configuración que tenemos el controlador, lo podemos ver en la figura, se utiliza para unir la fuente y la carga, la fuente puede estar conectada en estrella o en delta. Al igual que la carga puede estar en estrella o en delta como se presenta en la lámina. La desventaja o la dificultad del control de este tipo de puente convertidor es los caminos que hay de circulación para poder encontrar cuando la corriente pasa naturalmente por cero para saber cuándo las componentes se apagan una vez que fueron encendidas. Eso hace que el análisis de este puente sea bastante difícil de manera manual, salvo para el caso de carga resistiva, donde el ángulo de apagado coincide con el cruce posterior de la tensión. Para cargas RL es bastante complicado y generalmente se prefiere el análisis a través de software de simulación. Entonces tenemos las formas de onda, pues podemos ver que el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo que el monofásico, se controla el tiempo en el cual se aplica la forma de onda de tensión sobre la carga y el tiempo en que no. Debido a que tengo conducción en distintas fases, pues fíjense que la tensión no llega a cero, sino puede tener un nivel de tensión menor. Vemos la corriente, en este caso en rojo, y vemos las corrientes en cada una de las componentes. Si vemos el contenido armónico, podemos darnos cuenta que el contenido armónico tiene, presenta fundamental quinta, séptima, Onceava. No se presentan las armónicas pares por ser controlado. No existe armónica 3 porque en este caso para la simulación no se utilizó, se utilizó neutro aislado. El neutro puede ser aislado o puede ser conectado, eso da distintas funcionalidades al puente. o al ser neutro conectado permite operarlo como puentes monofásicos, desfasados 120 grados. Entonces, aquí tenemos otra topología donde se utiliza el convertidor para conectar la fuente y la carga al neutro. Es otro esquema de operación de este puente. Caemos al puente en conexión delta. Quizás este es el más utilizado porque él tiene el control más sencillo. Dificultad requiere una carga de terminales abiertos. Es decir, con acceso a ambos terminales para cada fase. O se debe tener acceso a los seis terminales y la carga no puede venir preconectada ni en estrella ni en delta. Se hace la cada rama de la delta con la unión del controlador y la carga. Esto cierra la delta y se alimenta. Esta configuración origina que cada puente y carga esté conectada a una tensión línea-línea. Es decir, el puente trabaja como tres puentes monofásicos conectados línea a línea, desfasados 120 grados. Por eso el control es mucho más sencillo y se prefiere esta conexión, siempre y cuando tenga acceso a los seis terminales de la carga. Podemos ver la forma de onda que es idéntica a la de un puente monofásico, que hemos visto anteriormente, la fuente aplicada o el cero aplicado, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. En esta lámina vemos las corrientes por las ramas de la delta y en la siguiente podemos ver las corrientes en la fuente, es decir, en las ramas fuera de la delta, que nuevamente son mayores que en el caso anterior. Entonces si vemos el contenido armónico podemos ver las tensiones y podemos ver las corrientes tanto dentro de la delta como fuera de la delta, fíjense que... Dentro de la delta aparece tercera armónica, pero fuera de la delta no aparece. Esto es debido a que recuerden que una delta es un camino de circulación para las terceras armónicas. Nuevamente, el controlador tiene un impacto armónico hacia las armónicas inferiores a la décimo tercera. Este es otro esquema de configuración donde se utiliza el convertidor para conectar la delta. Este esquema es poco utilizado, pero se encuentra en la literatura para su análisis. Entonces con esto damos por concluido las configuraciones trifásicas del puente, siendo la más utilizada el puente en delta con carga con terminales abiertos. Los invito a ver el próximo tema, donde vamos a hablar del controlador ACAC con la técnica de modulación de ancho de pulso. Muchas gracias por su atención.